Quiero confesarte hey, ¿qué pasa, claro, parceros y claro, mamacitas? Como siempre, tenemos mucha energía, mucho flow, mucho talento y talento colombiano. Aquí está Gianne, papi, ¿cómo vas? Camil, ¿qué va a hermano? ¿Cómo va todo? Papi, bien aquí. Se me pega lo paisa cuando hablo con gente paisa como vos. Hay algo aquí que hacemos que se llama el Improvisa Challenge. Este Improvisa Challenge, Gianne, tiene dos opciones. La primera puede ser musical, papi, o la segunda, actoral. ¿De qué trata? Aquí nosotros somos un equipo, papi. Si es musical, vamos a improvisar. No, no, no, actoral. Actoral. Porque para eso voy a que pueda cantar, entonces para actuar. ¡Oh, mi papi, policía! me gusta. Entonces vamos a meternos en un papel. Round one, Fight. Es un tipo super play y él es un ñeque. Yo voy a seguir la Ajá. conversación y tú me sigues la, la conversación. Listo, sí, dale pues. ¿Qué pasa, monstruo, Janey? Vamos. vamos? ¿Qué más, hijo? ¿Todo bien? Mi hermano, aquí con unas vuelticas, aquí haciendo las cosas de la merca, pero, pero bien, ¿vos qué? ¿Dónde andas o okay? qué? No, pues, vamos. No sé por qué está metido en esas huesas, hombre? ¿Por qué no deja esa Pues, relájese. Papi, es que tú sabes que por sacar a la Julie y, y, y, y la y la Yamile, te cometerme en eso, papi, porque, porque el cultivo de plátano no estaba dando a María No, perro, pero pues, vos siempre por las mujeres, embarrándola, pues, usted, ¿qué hemos hablado? Que te pongas juicioso, que ese es apendejado, ponerte las pilas, pues, hombre que tiene mucho futuro. Papi, es que vos, vos, vos no ent entendés que es que yo no tengo tu percha, ¿sí me entendés? O sea, vos, vos sabes que me toca aquí como en la loma, ¿sí me entendés? O sea, dándole... No. Perro, usted conoce a Santiago, ese que es bien feo y vea lo bien exitoso como es. Papi, pero, pero, pero es que aparte yo... O sea, no, no, no, se haga, no se me haga no, el No, pues. papi, es que aparte yo, feo, y, y con el arma chiquita, papi, lo que pasa es que Santiago tiene un martillo, ¿sí me entendés? El martillo de Thor. No. No, perro, lo que importa es el movimiento niño. No me venga con eso. Vamos a meter, vamos a meterle al Quito. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. bien. Vamos a sí, cantarle a nuestros claros parceros, ese nuevo éxito que está rompiendo nuestra plataforma Claro Música. Y quiero confesarte y hace de que, de que, de que hace mucho dejé de querer, de querer de que, de algo de que, de que más que, que un porque amante, porque nadie me daba un, me daba un para dar, motivo para intentar, pero eso ya se me pero eso pasó, ya que pasó te cuando te conocí. No oh, sabes que me muero.